Si estás viendo esto, sabes que el vlog del viernes salió super tarde. Y si estás viendo esto, sabrás que el vlog del lunes salió un martes. Hey guys. ¿Qué como que llegué así como, reggaetón metal. Ah, por aquí es Juan. Yo siendo el hipster que soy, no sé cómo termino un carrete con un metalero. Siempre, siempre me ha pasado y creo que me sigue pasando. Y celebrando a Gustavito, que estuvo de cumpleaños y estamos con todo el equipo de A lo Loco Medio, compadre. Es carrete con sombrero. ¿La vamos corriendo de fiesta? Sí. ¡Que los cumpla feliz! es la última vez que te veo, ¿hasta cuándo? Eh... Antes del 23 de octubre. Ah, ya, perfecto. Sí, nos vamos a despedir porque pippepip sí. va a desaparecer entren a, a mi dominio pippepip.sobrevendido.com exacto Sí, muy bien muy bien hemos venido demasiadas veces todavía. esta bailarilla ya la conocemos a ella tercera vez que sale el blog Los que están aquí son Twitteros antiguos Como 2008, 2009 Estamos escuchando Snoop Dogg Clase de 2016 ¡Yeah! ¡Hola! ¡Somos Terrible Gangster! sí, Signo de la bandilla Terrible Gangster ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Al principio, cuando no sacaba el episodio, cuando les dije que lo iba a sacar, me frustraba bastante. Porque uno de los consejos para crear comunidad en YouTube es ser consistente. Tenía miedo de perder suscriptores o perder views porque no cumplía la promesa. Hasta que un amigo me dijo... A nadie le importa en realidad si no saco el blog. El mundo no se detiene ¿eh? si es que no saco el blog. Yo les pregunté a ustedes por qué veían este blog. Muchos dijeron que era cómo editaba contenido, pero ninguna razón tenía que ver conmigo. eso fue súper como... eso me enseñó bastante. Y eso me liberó un poco de dejar de preocuparme del cómo me veían, a preocuparme más a hacer un buen episodio. Si tú estás creando cosas y lo estás comunicando en internet, a nadie le importa, en verdad, te lo, te lo prometo, a nadie le importa. Hay millones de historias en el mundo y la única historia desde la cual tú eres protagonista es una, la tuya. Ahora. Me sigo estresando por no sacar el episodio cuando digo que lo voy a sacar, porque... ¡Holi! ¿Cómo estás, Sabrina? Como protagonista de esta historia, el hecho de no cumplir mis propios objetivos es mi responsabilidad. Cuando no hago la pega, me, me arredo. Para el miércoles, la pregunta es... Si mañana despertaras y tuvieras una nueva habilidad, ¿cuál sería? A mí, junto a lo que estoy hablando, sería el, la posibilidad de... Poder cambiar de tarea sin distracciones. Porque puta que soy disperso. Entonces así, eh, editar el vlog no me costaría dos horas, sino que sería una hora. Me haría más efectivo para lograr mis metas. Eh, cuéntenme, ¿qué habilidad les gustaría tener mañana al despertar? Eso sería todo, nos vemos. hizo el, el asado? Porque sí. ¿La zorra? O sea, se llamaba así como pre -18. en la, la mejor razón para hacer un asado es porque queremos hacer un asado. ¿Sí? Listo, fin. Con ¿Sí? mi familia hicimos antigucho una vez en marzo. No.